aquí cinco días llegué el domingo pasado y pues nada los entrenamientos bien acoplándome al equipo apenas tengo poco tiempo aquí las chicas muy bien incluso y, y nada están ayudándome lo más que puedo para, para adaptarme rápido porque ya tenemos el partido el domingo ¿Trabajo con el profesor Edith Jiménez qué, qué te ha dicho ¿Cómo, cómo, qué, cómo te quiere usar en la cancha te ha hablado de eso bueno bien ya yo lo conozco desde hace muchos años atrás del 2003 aproximadamente cuando estaba con la selección de mayores y pues nada ya él me conoce sabe cómo soy yo el trabajo que vengo de desempeñando hace muchos años y, y pues bueno, el trabajo creo que ya ya, ya lo sabemos un poco que, que bueno, mi, mi, mi trabajo aquí es venir a bloquear y, y, y hacer un, un buen ataque entonces pues nada, está todo, todo vale. controlado como así. para finalizar, ya en enero próximo estamos muy cerquita al preolímpico mm. que va a dar los cupos para Lujo, para Río 2016 dime, ¿qué, ¿qué expectativas para eso? y justamente vino a jugar una liga que es, donde es un rival directo para ustedes, que es Perú sí, bueno, eh, esto fue una sorpresa para mí mm. primera vez que vengo a Perú a jugar y pues nada, sí, ellas ellos van a ser nuestras rivales en el preolímpico, al igual que Argentina, que también es un equipo fuerte y está en casa, pero nada, pienso que todos los equipos vamos con todas las de ganar a votar los, los últimos cartuchos que nos quedan, porque todo el mundo quiere la clasificación, es, es un punto fuerte que bueno, Brasil no esté, no esté aquí, sino que ya haya clasificado directamente, uh -huh. pero, pero bueno, pienso que todo es posible, están los cuatro equipos, cinco equipos que van, están muy parejos y cualquier cosa puede pasar. Y además ustedes son expertas en ahogarle la fiesta local en un preolímpico. Sí, de sí, bueno, ya, ya, ya, sí. Ya <risa> sé a qué te refieres, bueno, en Perú, aquí en el, el 2008, sí, bueno, fue una experiencia muy bonita. Y, y pues nada, ahora nos toca en Argentina a ver qué pasa. Vamos a ver, gracias sí. a las <risa>